Buenas tardes, bienvenidos a esta pieza del mes de enero, que bueno, empezamos el año con, un, con una buena pieza, creo yo. Y bueno, pues ustedes saben que yo siempre pues presento a los conferenciantes, a las conferenciantes pues siempre, hombre, con cariño desde luego, porque suelen ser siempre gente, pues compañeros, amigos o gente que... En fin, que tenemos mucha relación, pero en este caso es que me da hasta un poquillo de reparo presentarlo a los dos, porque bueno, eh, yo estoy muy contenta de que el equipo del museo pues también algunas veces pues tienen que, que explicar pues, lo que se hace en este museo y ellos dos pues son parte fundamental del equipo técnico del museo junto con Manuel Aguayo, que está aquí siempre con la difusión y Alberto Montejo. Bueno, pues ellas son María Jesús Moreno, que es la jefa del Departamento de Conservación e Investigación del Museo. Ella es eh, del cuerpo Superior Facultativo de Museos de la Junta de Andalucía, como, como todos nosotros, pero, es, es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, hizo su tesina sobre la cuerda seca peninsular, que es un tipo de cerámica que ustedes pueden ver también abajo, eh, con una técnica muy, muy especial. Eh, ella se ha dedicado siempre a la arqueología, estuvo un año trabajando en Medina Zara, también ha dirigido excavaciones como la Armunia de Llano del Castillo o la necrópolis Romana de Cerro Muriano. Y en, mil, en 1988 se incorpora a este museo como ayudante del museo. Poco después, pues aprueba las oposiciones de conservadora de museo y continúa aquí en el museo. Aunque durante todos estos primeros años estuvo haciendo funciones de arqueóloga provincial en las excavaciones y en eh, la delegación territorial y fue miembro de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico, la, la comisión que lleva, como saben, todas las cuestiones de obra y de intervenciones en el patrimonio. En Córdoba y provincia desde 1995 hasta 2002. Y bueno, como digo, es la jefa del departamento de conservación, ella bueno, se encarga de todo lo que tiene que ver con, con la entrada, salida de piezas, con bueno, su conservación, su preservación, llevar todos los programas con los restauradores, a la responsable también del área de reserva, y bueno, pues hacen un trabajo magnífico tengo que agradecer que hoy hayan querido a los dos estar aquí un domingo y contarnos el estudio que han hecho, estupendo. Y bueno, yo es que con María Jesús, pues yo cuando entré en el museo ya prácticamente desde entonces estamos, estamos trabajando juntas, así que son muchos años ya, ¿verdad? Muchos mucho, mucho mucho años sí. y es, bueno, es, es un placer trabajar <ríe> con ella. Lo mismo que es un placer trabajar con, con José Escudero, en este caso nosotros nos conocemos desde la facultad o sea que ya llevamos muchos años juntos también. El licenciado en Geografía e Historia también dirigió excavaciones arqueológicas como una era de la muralla de vaina ¿no?, en 1985 y luego inmediatamente después entró en Medina Zara en 1986. Como ustedes verán, nosotros tenemos una fuerte ligazón con, con el yacimiento de Medina Zara porque muchos de nuestros conservadores han, han trabajado allí. Eh, como digo, inmediatamente eh, empezó a trabajar en Medina Sara en 1986 hasta 2008. En 2008 se incorpora al museo como asesor técnico y, y, y luego después en el departamento de, de difusión hasta el 2013. En 2013 es eh, nombrado director del conjunto arqueológico Medina Zara y realiza esa labor de dirección hasta 2017 y desde el 2017 hasta hoy pues, está aquí, en el museo. Y Pepe, bueno, como asesor técnico del museo, pues también realiza multitud de trabajos que tienen que ver con la conservación, tienen que ver también bueno, pues, con el control de piezas, con, bueno, con la planificación estratégica que estamos llevando para todos los proyectos del museo. También él, al igual que María Jesús, comisarían en exposiciones, colaboran en todas las exposiciones temporales que se hacen en el museo y un poco aunque yo diga estos trabajos más definidos de cada uno de ellos, al final en el museo casi todos, bueno, todos hacemos, hacemos de todo porque bueno, se trata de eso del equipo, con lo cual vuelvo a lo mismo, yo estoy muy orgullosa de, del equipo que hay en este museo, que se ha conseguido mucho en estos, sobre todo en estos últimos 10 años, creemos que se le ha dado un cambio muy importante y ellos son los, realmente los artífices de ese cambio. Aparte de eso, por supuesto, pues toda la labor de investigación, de publicaciones, de cursos, de seminarios, de ser tutores de los alumnos en práctica de la universidad, todo ese trabajo pues, también lo llevan a cabo. Y hoy pues, nos van a presentar el estudio que han hecho sobre el tesoro de la marguilla, esa maravilla que tenemos aquí en el museo, y que bueno, pues se va a plasmar ya próximamente en una publicación que también me, que van a firmar ellos dos porque son los autores. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí un domingo, que yo sé muy bien lo que es eso, porque luego llega el lunes parece que no ha salido, <risa> <risa> parece que no ha salido el museo, así que de verdad os lo agradezco muchísimo y es un placer trabajar con vosotros lo mismo que con el resto del equipo. Así que muchas gracias. Lo, ¿Se me oye? Sí. Lo primero agradecer a Lola su, su presentación y a todos ustedes que hayan desafiado el frío que tenemos últimamente y se hayan decidido a venir aquí. El trabajo que vamos a presentar es un trabajo de investigación que hemos realizado un compañero José Escudero y yo sobre un conjunto, un tesorillo de joya que ingresó en el museo fruto de un hallazgo casual el 23 de febrero de 2020. Eh, lo primero que nos llamó la atención sobre este tesorillo era la cantidad y la calidad de las joyas que lo componían que no tenían paralelo con ninguno de los otros que he conocido hasta ahora eso fue un impulso para, para estudiarlo antes de seguir y entrar en materia me gustaría un poco explicarles qué significa un tesorillo cuando hablamos de él en arqueología por un tesorillo entendemos un conjunto de piezas de valor económico que en un momento determinado son ocultadas por su propietario ante un momento de inestabilidad o de peligro ...con la idea de volver a recuperarlo y en algunos casos pues esto no sucede... y ...tenemos la suerte de recuperarlo nosotros. Los tesorillos que conocemos de época andalusí... ...tienen una dispersión que va desde la península ibérica... ...desde Lisboa hasta Mallorca y son los que tienen ustedes aquí en, en este plano. El que nosotros estamos tratando ahora es el de la marguilla, el número uno... Eh, aparece, se llama de la Amarguilla porque apareció en la finca de la Amarguilla que está situada en Baena a unos 60 kilómetros al sureste de, de Córdoba con esta dispersión de tesorillos que son 16 los que conocemos hasta ahora tenemos que distinguir tres tipos, Uno son los que están compuestos únicamente por monedas otros son los que están compuestos por monedas y joyas y luego los que solo están compuestos por joyas los que están compuestos por monedas tienen, una, un, podemos decir ya, un, algo a nuestro favor y es que la cronología la tenemos muy clara, ya que todas las monedas andalucías tienen tanto la ceca como el año de acuñación, con lo cual aquí ya tenemos un adelanto en lo que es nuestro trabajo. De este tipo de tesorillos podemos decir que sin duda alguna el Museo de Córdoba es el que más posee, tenemos una treintena y además con una cantidad de monedas que ingente por poner un ejemplo así solo podríamos decir Aza del Carmen que tiene 30 kilos de, de monedas de plata en su interior, el, el Aza que se encontró, o sea que es un tesorillo muy numeroso. Luego tenemos los tesorillos que están formados por joyas y por monedas. En este caso también como siempre la numismática nos ayuda a fichar estas joyas, tenemos por lo menos un marco cronológico en el que incluirlas. ...de este tipo son algunos de los que vamos a, a estudiar... ...y a comparar con este que vamos a ver... ...son los que tienen ustedes en pantalla... ...como el Cortijo de la, de la Mora, ...que aparece y el Castillo de Lucena... ...que aparecen en Lucena... ...tenemos también los que aparecen en la provincia de Jaén... ...en, en Alcalá la Real... ...que tenemos dos que serán Charilla y Ermita Nueva... ...también tenemos eh, los de Granada... ...como son Loja y Medina Elvira... Y luego ya los que tenemos hacia el sureste quedan, quitando el de Lorca en Murcia, quedan un poquillo, podemos decir cronológicamente, más lejos del nuestro. Y por último tenemos el tesorillo como este que está formado solo por joyas. En este caso no nos queda más remedio para poder situarlos cronológicamente que compararlos con otros que sí están fechados, bien por moneda, bien por sus técnicas. Tenemos que decir además que es que la mayoría, por no decir yo creo que todos, ...los tesorillos que están compuestos exclusivamente por joyas... ...han sido fruto de hallazgos casuales... ...entonces esto ya nos reduce mucho... ...el poder ayudarnos de otro tipo de datos... ...que nos da el registro arqueológico... ...cuando la excavación se hace con la metodología apropiada... ...¿qué más sabemos sobre estos tesorillos?... Pues sabemos también que la mayoría de ellos se encuentran en recipientes, dentro de recipientes que pueden ir desde el más humilde recipiente de cerámica, como por ejemplo esta horcita vidriada melada que contenía un tesorillo y fue localizada en el edificio Alarife, en los arrabales de Córdoba, tenemos estas marmitas pintadas, es, estas marmitas ...pieza de cerámica típica del califato... ...y en ella se encontraba el tesorillo que se encontró precisamente... ...en las excavaciones que se hicieron en este solar... ...para luego poder hacer la ampliación del museo... ...en la que ahora nos encontramos... ...de aquí podemos pasar a otro tipo de recipientes... ...que pueden parecer mejores... ...como por ejemplo esta cántara... ...donde apareció el tesorillo del Parque Cruz Conde... ...o tenemos este cetre donde apareció... ...el tesorillo del Castillo de, de la Mora de Lucena... Que, perdón, del castillo el tesoro del castillo de Lucena de este me gustaría destacar que tiene una, una inscripción aquí en el borde en la cual dice deseo obtener la salud por, a cambio del contenido o sea que el contenido ya era bastante importante a continuación pasamos ya, una vez visto generalmente los tesorillos bueno, también decir que algunos de ellos ...a pesar de estar metidos en recipientes cerámicos o metálicos... ...también estaban dentro de bolsitas de tela... ...esto lo hemos podido ver en otros tesoros... ...y también en este que vamos a ver ahora... ...porque conservan restos de tela adheridos a sus paredes... ...por ejemplo tenemos aquí estas monedas... ...proceden de un tesoro... ...un tesorillo también de moneda únicamente... ...que se rescató en la calle Miguel Hernández... ...y se ve que están totalmente cubiertas de tela en las restauraciones que se han hecho bastante minuciosas, se ha podido separar la tela de los objetos y estamos en proceso de, de análisis para saber exactamente qué tipo de, de tela es entrando ya en materia hemos dividido lo que es el tesorillo que es muy amplio en dos apartados uno en el cual vamos a explicar lo que son las joyas que se pueden llevar individualmente, por decirlo de alguna manera y en otra parte todo lo que son elementos de engarce para formar collares o pulseras Quizás una de las piezas más llamativas de este tesorillo sea este par de ajorcas. No aparece en ningún tesorillo un par de ajorcas como este. Están fabricadas por unos tubos de plata, hasta cuatro tubos de plata, de unas paredes extremadamente delgadas que se giran sobre sí mismos y luego se le da la forma redondeada hasta formar este diámetro. En la unión de los tubos se coloca, no sé si ustedes lo pueden apreciar en la fotografía, un hilo entorchado para darle a la joya mayor prestancia y que luzca mejor. El cierre está conformado por, unas, por dos, que son aquí lo vemos con mucho detalle: dos piezas de forma tubular que tienen una decoración de un hilo entorchado en la cara superior y que, cuya misión es recoger los cuatro tubos. Cerrarlo y además portan el cierre de la pulsera. El cierre está hecho por dos pequeñas anillas en uno de sus lados, otra anilla en la pieza a que se enfrenta, la cual se introducía entre las dos y con un simple vástago se conseguía el cierre. Este tipo de piezas normalmente los tubos iban rellenos de algún tipo de masilla, en algunos casos en vez de este tipo de masilla se habla de cera, porque ...porque las paredes de los tuberas están extremadamente delgadas... ...que si no sería imposible manejarlas y que se deformaran... ...tanto para su fabricación como la propia persona que luego, que luego la llevara. Aquí tenemos, en primer lugar, recordarles... ...que hablábamos de que hay algunos que conservan restos de tela... ...en esta magnífica fotografía hecha durante el proceso de restauración... ...se ven los restos de tela que estaban adheridos a una de, de las jorcas. ¿Qué paralelos tenemos para poder meter, clasificar estas ajorcas en un marco cronológico? Pues tenemos un tesorillo que apareció en Medina Elvira... ...muy cerca de Granada... ...que estaba compuesto por una pulsera... ...que es esta que vemos aquí... ...su sistema de fabricación, aunque en este caso son tres tubos... ...en vez de, de cuatro, es el mismo que la nuestra... ...también tiene un cierre parecido, lo podemos ver en este detalle... ...además, esta pulsera, apareció este tesorillo acompañado de tres monedas... ...tres dígenes de época emiral... ...con lo cual eh, se ha fechado en época emiral esta pulsera... ...otro paralelo lo tenemos en dos ajorcas que proceden del Museo Arqueológico Nacional... ...el problema de estas ajorcas es que no está muy claro cuál era su, su procedencia en un primer lugar se asignaron a un tesorillo que luego se vio que no que, que no era de ese y entonces eh, ahora mismo se están clasificando en época emiral en comparación un poco con, con la de Medina Elvira tal vez ahora cuando veamos, terminamos de ver el tesorillo y veamos que el nuestro se incluye en época califal tal vez estas pulseras tendrían que ser, estas jorcas tendrían que ser objeto de algún tipo de, de, de revisión en su cronología a continuación, podemos pasar a ver las pulseras. Estas pulseras están realizadas en oro, es muy raro que el oro aparezca en joyas como este tipo de pulseras, ¿no? lo cual nos está indicando que desde luego la persona que tenía este tesorillo tenía cierto estatus o cierto poder económico. El sistema de fabricación vuelve a ser el mismo son una serie de tubos también muy delgados en este caso si lo ven se han sufrido algún tipo de, de deformación al perder la masilla o cera que llevarían en su interior también en este caso un hilo entorchado un hilo entorchado quiere decir un hilo girado sobre sí mismo Perdón. un hilo girado sobre sí mismo es el que haría que todas estas Joya tuviese todavía una mayor prestancia. El cierre se vuelve a realizar con dos piezas tubulares que tienen eh, sus extremos, al igual que las ajorcas, dos anillas en uno y otra anilla en otro, y que unidos conformarían el cierre. Si se fijan, llevan un enmerado trabajo, aquí tenemos el cierre y el enmerado trabajo que están presentando de toda la filigrana a base de granulado. Este tipo de granulado, y este tipo de cierre aparece en una pulsera, pero que es de plata, de loja, que la, la parte de la cabeza, está, la parte del cierre está tratada igual, como si estuviese semejando una cabeza de, de serpiente. Y como tal lo describen tanto Gómez Moreno como Margarita Pérez Grande, que se refieren a ellos diciendo, extremo rematado en una pieza hueca que semeja la forma de una serpiente adornada con ondas de filigrana. Gómez Moreno también se refiere a ese tipo de pieza diciendo cabecitas de sierpe, acusadas sus facciones con alambre y prendido de sus bocas un pasador para cierre. Entonces, ese tesorillo de loja no tiene comparación con este porque es de plata pero el cierre sí está hecho de la misma forma. Por la técnica podremos, podemos decir que, que son también del siglo X. Quería traerles aquí estos anillos que son de época romana, pero que también están decorados al final con una cabeza de serpiente para demostrar un poco que ese tipo es bastante de, de animal, de hacer las joyas con ese remate en esta cabeza de animal es un poco recurrente a lo largo, a lo largo de la historia. Si seguimos, ahora entraríamos en los pares de Arracadas. Nosotros en este tesorillo destaca porque tiene tres pares de arracadas cuando lo normal en todos los demás que se han descubierto hasta ahora y que hemos estudiado es que tengan uno. En este caso tenemos dos arracadas de oro y una de plata. En primer lugar tendríamos estas que están formadas por dos láminas exactamente iguales trabajadas con filigrana al aire. Estas dos láminas... Voy a pasar un momentito a la siguiente aunque luego volvamos a esta. Estas dos láminas... ...están unidas por un fino, finísimo... ...tabiquito o lámina de oro que pueden ver ustedes... ...entre, entre las dos, esta sería una de las hojas de, de la racada... ...esta sería la otra y entre medio está este fino... ...esta fina lámina de, de oro que serviría para unirla... ...y darle mayor consistencia... ...luego tenemos este tipo de aritos que están formados... ...por hasta 5, 6 y 8 aritos, bolitas que van soldadas... ...que irían de uno a otro extremo... ...también para darle mayor fuerza a la pieza... ...y también sabemos, pero solo por las fuente escrita, ...en este caso no tenemos ningún documento arqueológico... ...que en algunas ocasiones servían... ...para a su vez colgar de ellos algún tipo de piedra... ...algún tipo de pieza... ...que todavía resaltara más la pieza... ...que ya de por sí es muy llamativa. Este tipo de arracadas que tenemos aquí... ...son las típicas que aparecen en Oriente... ...y que se van expandiendo por todo el Mediterráneo... ...y que consisten en su forma semicircular... ...y solo la parte inferior está decorada... quedando la parte superior... ...para poder colocar el aro... ...o la pieza que serviría para su suspensión... ...en este caso vemos que tienen una banda central... ...que está decorada en su interior con espirales... ...luego tienen tres semicírculos... ...y en su interior dos hojas de tres... Bueno, ...dos palmetas de tres pétalos y un ápice... Me interesa también que se fijen en este triángulo invertido aquí que está formado por bolitas soldadas entre sí porque lo vamos a ver repetido también en la decoración de otras piezas fundamentalmente en anillos. El paralelo más... El paralelo, bueno, estos son los detalles que hemos visto y el paralelo más claro para este tipo de, de piezas son las dos arracadas que se conservan del cortijo de la mora. Si ustedes se fijan, la disposición es la misma. En esta sí tenemos el sistema de cierre y podemos decir que estas piezas y las anteriores que hemos visto, si no están hechas por la misma mano, sí desde luego estarían hechas por el mismo taller casi seguro. Tanto las de la marguilla como estas están expuestas en la planta baja, por si ustedes luego quieren, quieren bajar y apreciarlas mejor. Sí. Otra de las piezas que tenemos aquí es una de las arracadas que está hecha en plata. En este caso la filigrana es mucho más sencilla, está hecho por un simple aro ¿sí? y luego de él venden los torsos y los lisos que van conformando la decoración. Aquí tenemos todo el sistema de cierre que engancharía con este aro que es el que engancharía en este pequeño ápice que tenemos aquí. ...en este caso también me gustaría llamar la atención... ...sobre estas pequeñas bolitas que podemos ver... ...en, la en las intersecciones y en las tangencias... ...dentro que tienen los círculos... ...y los demás elementos decorativos... ...era para poder darle una mayor fuerza también a, a la pieza... ...porque estas piezas son muy delicadas... ...aquí tenemos el paralelo... ...más grande que tenemos con respecto a, la, a este tipo de arracadas... ...que es el que procede de un tesorillo que se descubrió también de manera casual en Castuera, en la provincia de Badajoz, y que ha sido estudiado por Ana Labarta. En ella, si ustedes se fijan ahora exclusivamente en lo que son las arracadas, ven que el sistema es prácticamente el mismo y la decoración también prácticamente la misma. Si acaso a lo mejor esta tiene una decoración un poco más simple que la que hemos mostrado nosotros. Estas de tipo de piezas que serían ya la tercera arracada, estas podemos decir que no tienen parangón hasta ahora con todo lo descubierto en tesorillo, tanto por la forma como por la delicadeza en las que están trabajadas. Además rompen el esquema que habíamos visto hasta ahora de arracadas semicirculares, en este caso rompen totalmente el esquema y están formados a partir de palmetas con ápices que se abren y se expanden dándole esta forma acampanada. El sistema de fabricación por lo demás es el mismo que el de las arracadas de oro que hemos visto anteriormente. Son también dos láminas muy delgadas, trabajadas exactamente iguales, idénticas, unidas por su tabiquillo y que también llevan estos aritos de oro formados por bolitas de oro soldadas de las que se colgarían, como hemos dicho anteriormente, algún tipo de adorno para completarlas. ...en este caso al cambiar la forma también cambia por completo lo que es el cierre de la pieza... ...si ven, si está formado por otra pieza aparte que también se uniría aquí y conformaría en el cierre... ...este tipo de, de arracadas mmm, podrían ser pendientes como llaman algunos... ...pero también yo creo que al ser tan grandes y son también mmm, bastante pesadas... ...bueno bastante pesadas no pero son... ...pesadas también en, en ese punto seguramente se llevarían también para el adorno de algún tocado tipo turbante o demás ya le digo que para estas piezas en concreto no hemos encontrado ningún paralelo en, en, todos los, en todos los tesorillos que hemos estado estudiando hasta ahora otro conjunto lo forman los anillos los anillos yo creo que serán seguramente una de las piezas que más se conoce porque tenemos dos tipos de anillos los anillos sellos y los anillos podemos decir joyas el anillo sello es aquel que lleva una inscripción y que normalmente era portado por hombres. Y luego tenemos estos anillos que son eh, tipo joya En estos tenemos uno primero, que sería este que lo destaco porque es distinto de los cuatro que trae el tesorillo. Destacamos, este está hecho en plata sobre dorada y llama la atención por su profusa decoración. El aro además está hecho por una serie de hilos lisos y torsos que están soldados y que luego a su vez este aro va soldado a la caja que contendría esta pieza, esta piedra que es la que llevaría en su interior. La caja está muy decorada, está decorada con espirales, y en esta foto no se aprecia muy bien, no sé si tenemos otra en la que sí se ve mejor, cuando le llamaba la atención les decía que recordasen ustedes el triángulo invertido a base de esferas soldada porque en este caso, en esta parte del anillo, tanto en un extremo como en el otro, vuelven a aparecer ese tipo de triángulo hechos con esas esferas. Los otros tres anillos son anillos de plata, son los anillos, podemos decir, más comunes dentro de, del mundo andalusí. Están formados por un aro, un hueco en su interior. El aro puede ser de forma circular o un poquito ultra semicircular y van soldados a la caja. La caja puede variar, puede ser de una forma rectangular, puede ser ovalada, semicircular, puede tener distintas alturas, como vemos en este extremadamente alto, frente a este que es muy bajito, y puede ir o no decorada. En el de plata sobre dorada veíamos una decoración muy profusa, en este caso en la plata son un poquito más sencillos. Nos limitamos en este caso a una banda decorada con espiga, en esta parte superior, y en otros casos alguna bolita soldada como vemos esta y estas dos luego también me, llamaría, me gustaría llamarle la atención sobre estas pestañitas que vemos aquí y su misión era conseguir que la piedra que estaba en el interior se mantuviese más sujeta y no se perdiese algunos también llevarían algún tipo de masilla o de cera para ayudar a sujetar la pieza en el interior la pieza podía ser tipo cornalina, como esta que vemos aquí, una piedra que es muy usada en los engastes de joyería andalusi y que va desde un color anaranjado claro hasta un color rojo muy oscuro. Y luego, en este caso, tenemos que aquí ha habido como alguna especie de reparación o algo. En la pieza que, que iría sería de un vidrio translúcido. En esta parte tiene cierto volumen, pero al incluirla en la caja debió de quedar demasiado baja, con lo cual se le añadieron otros dos fragmentos más. El último sería este, que como es el que no se ve para nada, lleva un, un trabajo, podemos decir, un poquito menos delicado, no el recorte. Luego iría la pieza que ya está limada a los bordes y luego ya tendríamos el que le da cierto volumen en la parte superior. Los paralelos que hemos encontrado, los paralelos que hemos encontrado para este tipo de anillos tenemos uno de oro, ...que procede del eh, tesorillo de Charilla, ...este que hemos visto que se, lo, se localizó en la provincia de Jaén... ...en, en Alcalá la Real... ...y tenemos eh, un paralelo prácticamente igual... ...si se fijan ustedes, volvemos a tener aquí... ...la decoración del triángulo... ...en este caso lo que pasa es que no está hecho de una manera tan fina... ...como está hecho el que tenemos nosotros en, en, en la marguilla... Este otro tipo de, de anillo también posee de, de, procede de este mismo tesorillo y se parece mucho a otros de los que tenemos nosotros en plata y también tenemos estos dos que proceden del cortijo de la Mora, también fechado en época califal, que también tienen un gran parecido, su forma de fabricación es la misma que la que hemos visto y vemos aquí otra vez la decoración también a base de politas soldadas en, en triángulo invertido. Decir que todo este tipo de anillos, sobre todo eh, los califales, los que hemos visto de plata, en el estupendo estudio que hizo Ana Labarta sobre anillos de la península, todo este tipo de anillos los fecha en época califal, tanto este como todos estos, y aparte también por los paralelos que hemos visto. Tenemos también, por último, otro paralelo en este anillo que aparece en Castuera, en, la, en el tesorillo procedente de la provincia de Badajoz. Me gustaría que se quedasen en su memoria con esta cadenita, porque a continuación vamos a estudiar que en el tesoro apareció también estos fragmentos de cadena. Estos fragmentos de cadena están realizados en plata con la técnica del doble eh, eslabón o looping loop, también conocida. Algunos de ellos están rematados, como podemos ver, por un tipo de, de argolla. Este tipo de argolla era porque de él... ...podían vender otro tipo de piezas... ...como podían ser anillos o podían ser cascabeles... ...entonces esto nos lleva a pensar... ...que las cadenas no se portaban... ...como podemos llevar ahora nosotros una cadena... ...sino que eran utilizadas en ese sentido... ...de hecho lo hemos, lo hemos podido ver... ...este es eh, un detalle del tesorillo de Castuera... ...en el cual se ve que la cadena... ...lo que une es el anillo con una pulsera... Luego tenemos otros procedentes del tesoro de Charilla en los que puede colgar, vender de la cadena, un cascabel y que la cadena puede ser bien por la técnica de eslabón, como hemos visto, o bien una cinta, como en este caso que vemos aquí. Continuando con, con, la, con la exposición de las piezas, pasamos ahora a los alfileres. ...en este caso este tesorillo también ha sido en providencial en este aspecto... ...porque nos ha permitido descubrir una pieza que hasta ahora existía en los otros tesorillos... ...pero no se había llegado a identificar... ...y es que ahora cuando veamos está formado... ...ven ustedes una lámina de oro extremadamente delgada... ...que tiene, va decorada en su interior, tiene lo primero una, un tabiquillo para alojar una, una pieza de joyería... ...que podría ser una piedra preciosa, semi semipreciosa... ...o también como hemos visto algunas veces de, de vidrio... ...de pasta vítrea... ...y luego tiene dos aros concéntricos... ...que van decorados con estos anillos de hilos, torsos y lisos... ...y por último... ...tenemos la última banda que le da este aspecto... ...en el que van alternando las espirales... ...con las medias esferas... ...pero lo importante de esta pieza... ...es que en su interior aquí... ...tiene un, un pequeño orificio... ...en ese orificio... ...iba engastado, este vástago lo que nos hizo pensar... ...y reconocerla como un alfiler... ...que normalmente se utilizaría tanto para el adorno de turbantes... ...o algún tipo de, de, de prenda de, de ropa... ...el hecho de que en este caso se hubiese desprendido la, la piedra... ...y conservase el vástago es lo que no ha podido ayudar... ...a identificar los alfileres... ...que pensamos que lo hay en otros muchos tesorillos... ...pero que a lo mejor por la falta de datos... ...que en este caso sí tenemos... ...no se habían podido trabajar igual... El reverso, como ustedes ven, no tiene ningún tratamiento especial. Aquí tenemos otros paralelos de piezas que no están consideradas. Estas dos se conservan en el man. Esta es del tesorillo de Loja. Y entonces eh, se caracterizan aquí porque tienen también el mismo orificio, con lo cual pensamos que aunque no estén definidas como alfileres, porque en ese momento el, el registro arqueológico no permitió tener esos datos, ...se pueden considerar también como alfileres. Y ya por último, dentro del conjunto de, de piezas... ...que podemos decir que no necesitan encarce, ...que van sueltas, tenemos las brácteas. En este caso tenemos 14 brácteas... ...todas están hechas siguiendo el, el mismo sistema... ...o sea, un, un, una placa circular que en su centro está delimitada por un tabiquillo para alojar una piedra de color. En este caso van alternando blanca y un color azul muy oscuro, casi verdoso. Y luego tenemos en los lóbulos de alrededor que van alternando, si en estas lo podemos ver con más detalle, unos que están huecos y otros que son esferas. Los huecos serían para poder eh, prender esta, este tipo de piezas a los vestidos, porque esto era para adornar las vestimentas fundamentalmente. Eh, ...por la parte de atrás, como prácticamente no se ven... ...porque lo importante es la parte de adelante... ...pues no llevan ningún tipo de, de decoración. Y aquí tenemos algunos paralelos de brácteas... ...que han aparecido en otros tesorillos... ...fundamentalmente en Loja... ...y en, en mitad, eh, otro de mitad Nueva, ...es donde se han podido encontrar... ...las brácteas más parecidas... ...a las que tenemos nosotros en nuestro tesorillo... Por último, si me gustaría volver atrás para enseñarles un momento un detalle en una de las pulseras, es esta que vemos aquí en el centro. Y es que, eh, aparte de la fabricación, como ya decíamos, que son piezas que son extremadamente débiles y sensibles, en este caso en concreto podemos ver que esta pulsera en algún momento se desprendió el sistema de cierre y lo que se hizo fue repararse por medio de estas pequeñas laminitas de oro, no sé si ustedes las ven, que lo que hacen es que vuelven a soldar, vuelven a unir lo que es la pieza de cierre con, con el resto de, de la pieza. Esto nos quiere decir que eh, la joya, en concreto esta, tenía un gran valor y era muy estimada por, por la persona o por el propietario de la misma. Bueno, a continuación mi compañero va a explicar el resto de, de las piezas. que son las piezas de Engarzi. Bueno, <coughs> hola. El resto de las piezas del tesoro las tienen ahí todas juntitas. Son todos los elementos de, de engarce y son elementos que aparecen habitualmente en los otros, en los otros conjuntos de, de joyas. Pero vamos a ir desgranando poco a poco cada uno de, de ellos sin entrar en demasiados en demasiado detalles. ¿no? La presencia de estos elementos de engarce nos plantea el primer problema y es que tenía que ver cómo estaban encarzados y eso no lo sabemos, ni vamos a saberlo nunca porque, porque no, no estaban, cuando se recuperan no estaban articulados en un, en un engarce sino que aparecen las piezas sueltas En el caso del, del Tesoro de la Marguilla además la forma que, la forma que, que llega llegaron la, las piezas ya limpias, clasificadas entre comillas y, y bueno luego nosotros lo único que pudimos hacer era fue separar los distintos distintas piezas por materiales y demás sabiendo que debieron estar engarzadas pero sin saber cómo, cómo lo estuvieron si era un collar si son varios collares si es eh, pulsera o no es pulsera yo creo que pulsera no había de este tipo de, de este tipo de elementos, que serían más o menos serían más bien más bien collares la única referencia que podemos tener a... A determinados engarces son, son todos engarces modernos, relativamente modernos, como el de, el de Costich en Palma de Mallorca, que además es, una, es un tesoro ya tardío del siglo, del siglo XII, que es una evidentemente es un engarce hecho seguramente en el momento del descubrimiento, en el siglo XIX, y que evidentemente está montado sobre para los etnográficos eso, eso, y las joyas la mayoría de Andalucía no tienen nada que ver otro tipo de engarce que lo que tenemos aquí en el mismo museo es el famoso collar de trasvuelta del castillo de, de Lucena que lo único que, se, que, que es el engarce de unas cuantas decenas de, de cuentas hechas por, por tamaño y bueno, pues le da cierta coherencia a ese conjunto que de otra forma pues serían solamente una serie de bolitas todas, todas juntas ¿no? eh... en fin mmm... Hay otra, hay otra serie de, de engastes, pero bueno, con esto, lo que quería destacar es la dificultad que tenemos a la hora de estudiar este tipo de, este tipo de, de conjuntos, porque carecemos de los datos arqueológicos, <tose> mi compañero María Jesús ya lo ha dicho anteriormente. Eh, el problema de, lo, de los tesorillos, cuando, de, lo, de los hallazgos casuales, es que no se extraen con metodología arqueológica. Entonces, todo el, la, el contexto arqueológico lo hemos perdido irremedi irremediablemente. Ya no sabremos nunca ni cómo estaban dispuestas la, las piezas dentro del recipiente o si estaban expandidas o no estaban expandidas. Ese, ese tipo de información que es clave para poder reconstruir determinadas cosas, la hemos perdido irremediablemente. Bueno, en, quizás las piezas más significativas que estaban enganzadas en alguna composición de la cual que, que no sabemos, son los colgantes. La marguilla tiene dos colgantes, con lo cual podemos suponer, y son dos colgantes muy distintos, tanto por la, en la técnica como en, la, en, el, en el diseño. Con lo cual no pueden estar, no, no deberían estar juntos. Con lo cual estamos. Eh, si el colgante es la pieza de, de remate de una composición, puede ser un collar puede ser una, una pulsera o una gargantilla. Eh, tendríamos entonces dos composiciones distintas, ya veremos más adelante que posiblemente haya más incluso. Son dos colgantes completamente distintos, el primero este es que tiene en forma de, de pera, es común bastante en otros, otros tesorillas, es una lámina plana a la que se le han soldado unos tabiquillos y luego tiene un festón en el borde con aritos y semiesferas, todo muy común ya lo hemos visto en las los y en los alfileres. Se nos planteaba la duda de si el interior tan liso, porque el centro circular es para alojar un cabujón que está, que está perdido, un cabujón se sabe ha mostrado en lo que es una piedra redondeada, es una talla, un tipo de talla redondeada, no tiene facetas. Y en los interiores se nos planteó la posibilidad de que pudieran tener esmalte, que era, una, era algo que desde el mundo romano está, está en la joyería. Pero en el proceso de restauración no se encontró ni la más mínima traza de, de esmalte, con lo cual se nos, nos desestiró un poquito tampoco llegó nada nada nada soldado dentro ningún otro elemento o sea que el portante sería tal como está junto con su, con su caudón no. es una forma bastante común en otros tesorillos los paralelos más cercanos a los nuestros son el de loja que tenemos, que tenemos aquí que está mucho más decorado que, que el nuestro pero que la forma es sensiblemente igual y el de charilla que aunque está bastante, bastante perdido pero bueno, que es prácticamente prácticamente el mismo, perdón, charilla no, ermita nueva, ese es el colgante de ermita nueva. Pero quizás la pieza más que más atrae la, la atención de todo el tesorillo por el diseño y, y también por la, por la calidad de su técnica es este colgante de circular con esa estrella inscrita. Creemos que es un colgante, aunque no tenemos ni más el más mínimo indicio de dónde estaba el sistema de engarte. Mm, debería, de, ...debería de tenerlo, pero en una diapositiva anterior. Oh, pero... ¿Qué te pasa? Eso? <risa> eh, en el proceso de restauración se, se individualizaron estas tres piececitas, que o bien son aretes perdidos de alguna de las arracadas, mm, o esta que posiblemente sea una trompetilla que soldara a alguno de los colgantes. Para el por el que pasaba el, el hilo. Ahí se queda la cosa, no sabemos exactamente, pero en nuestra pieza no hay ningún sitio, en ningún sitio donde haya indicio de que estuviera soldada esa, esa trompecilla. Este diseño de la pieza es absolutamente única, no hay un diseño igual en ninguno de los otros tesoros, pero sí hay diseños estrellados en los otros tesorillos y bueno, el paralelo que está más cercano al nuestro sea el de Castuera el sistema de, de, de cuelgue del de Castuera que es este, este colgante son estas dos trompetillas es decir que los nuestros debían, la nuestra debía tener algo así algo así parecido en este caso en el de Castuera el sistema es prácticamente el mismo solamente tiene dos, tiene dos, dos círculos de, de filigrana y no tiene nada en el centro bien, los diseños estrellados son muy comunes Nos tenemos el de... El de Lorca, el de Loja, tenemos un colgante en forma de, de estrella también con estos dos um, triángulos contrapeados en el, de, en el de Lorca. Hay una serie, un conjunto extrañísimo que se conserva en la Walter Art Gallery de, de, de Baltimore. Aquí solamente he puesto una parte de, de ella. Los lo del Museo de Baltimore dicen que procede de, de Medina Zara. Yo creo que no. Eso es algo que procede de otro, de otro sitio, eso, pero bueno, lo interesante que, me, me, lo que quería destacar es que existen diseños estrellados. Estos son brácteas o colgantes en forma de estrella de seis puntas. Esta tiene siete, una cosa extrañísima, también la hay de ocho, de ocho puntas, etc. Pero pero... Mmm, la, lo interesante de nuestra pieza es que remite inmediatamente la estrella a lo que puede ser la cultura, la cultura judía. Y en este caso la estrella parece que representa una, una estrella de David que está formada por dos triángulos contrapuestos y como aparece actualmente la bandera del Estado de Israel, que es la, la imagen que tienen a la, a la derecha. Pero sin embargo, como tal símbolo, la estrella de David no se utiliza en la cultura judía como tal símbolo, sino a partir de los siglos bajo medievales. Y nosotros ahora luego la, lo, lo veremos, la cronología de nuestro tesoro es bastante anterior. Lo que estamos, en realidad, entre lo que estamos es ante un símbolo que se utiliza en el Islam, que es un hexagrama, que, en, que se conoce en el Islam como, como el sello de Salmón. Y como tal, como tal símbolo aparece en muchísimos otros muchísimo otro, otro soportes, ¿no? Bueno, era un símbolo usado como, como un amuleto protector, esta pieza de aquí es un amuleto, ahí ven los dos triángulos contrapeados, con un punto, un punto en, el, en el centro y puntos entre, los, entre los, las puntas de la, de la estrella. Puede ser también un símbolo de la oposición, un símbolo alquímico de la oposición entre, entre el fuego y el agua. Yo lo llevaría incluso un poco más lejos y lo vería casi... Mmm, eh, como una oposición entre lo masculino y lo femenino, o la, o la, en, o la mezcla de lo masculino y lo, lo femenino, si recuerdan, uh, el código da Vinci va de eso, va de eso precisamente, de la pirámide y de, y de la V, pero también se utiliza en el Islam y esto ya es más, más, más serio, es mmm, como símbolo de la legitimación del poder real. Aquí he traído varias monedas, una moneda del reino hamutí de, de Murcia, con el, con el grama, una serie de monedas del norte de África, y algo que no se había dicho nunca, y es que hay determinados diseños en la cerámica califal de Medina Zahara, que son grama. Eso hasta ahora no se había dicho, pero estos diseños, que son como florones, son en realidad esa gramas con todo el desarrollo decorativo en los, en los bordes. Está clarísimo, en esta pieza se convierte con estos círculos en una serie de. en una especie de medallón, tiene el círculo central y los puntitos entre las entre la puntas de las estrellas, pero en este caso es que va exento. Está, está clarísimo. Es decir que en este caso eh, este tipo, este tipo de, de diseños que aparecen en la cerámica.. En viene a contribuir todavía más a que el, la cerámica verde y manganeso es una producción, una producción que eh, emanada desde, la, desde el estado calizal, que luego asume claramente la población, que se asume en producciones, en, en, en muchas producciones, que aparece todo, en todos sitios, pero que bueno, en el contexto de Medina Zara este tipo de diseños no suele aparecer en la cerámica verde y manganeso de la, de la, de la ciudad de Córdoba que aparece en los, en los arrabales está aquí Cristina Camacho, yo no sé si me está mirando mal porque estoy equivocándome pero creo recordar que no existe mucho este tipo de diseño sin embargo, entre los entre ajuaras las de Medina Zara es muy común es bastante común, de hecho las dos piezas estas son de, de Medina Zara. siento haberme extendido un poco más de eso pero estamos tratando de un tema muy sensible para, para mí bueno, la extraordinaria técnica de filigrana de la, de la pieza por supuesto, las fotografías están muy ampliadas. Las filigradas de, la, de las piezas son estos ochitos, son una especie de ochitos chiquititos. Los ochitos esos deben de tener algo así como un milímetro de longitud. Es decir, es algo minúsculo. Pero claro, alguien, alguien tenía que... Son ochitos hechos de, de, de alambre, de hilo de oro. Alguien tenía que hacer el alambre, alguien tenía que cortar los trochitos y alguien tenía que darle la forma. Y luego alguien tenía que ensamblarlo. Es decir, eso casi a simple vista casi ni se, ni se aprecia hay que ponerse una, una lupa afortunadamente nos hicieron una fotografías magnífica que se aprecia estupendamente eh, bueno lo que quiero decir es que el, el, el colgante de la, de la estrella su, su técnica es muy es muy parecida a la de las otras piezas que, que ha enseñado María Jesús la, o, sí, la es esencialmente no? Eh, pero, pero técnicamente está también muy cerca de un colgante que apareció en, en un tesoro localizado en el claustro de la Catedral de Lisboa, que es el que tienen ustedes aquí. El problema, el problema es que este colgante estaba dentro de un tesoro con monedas y está fechado a mediados del siglo XII. Pero si se fijan bien, si las dos piezas no las ha he hecho la misma mano, raro. Porque, aunque iconográficamente son completamente distintas, en el, de la, en el de la Catedral de Lisboa es una roseta, pero la técnica, los elementos son exactamente los mismos, los hilos entorchados o torsos para dibujar el, el interior, un solo, un solo círculo, en este caso en el, de, en el de Lisboa, en el que nosotros tenemos dos, pero también relleno de esos ochitas. La técnica es exactamente la misma. La, el estilo es exactamente, es exactamente el mismo. Pero existe la discrepancia cronológica. Puede ser una joya antigua que se conserva en un tesoro posterior. De hecho, hay tesoros, tesorillas de moneda, que tienen moneda con un arco cronológico de unos 150 años, con lo cual puede ser perfectamente posible. Pero bueno, me quería plantear esta, esta discrepancia porque es eso. Yo creo que el, el, el medallón de Lisboa... ...que su estudiosa Ana Labarta lo sitúa en el siglo XII... ...yo creo que hay que llevarlo bastante, bastante antes... ...bueno, otra serie de elementos ya de, de Engartes son los, los tutes... ...los tutes son unas piezas muy curiosas que aparecen en, mucho, en muchos tesoros... ...siempre son prácticamente, prácticamente iguales... ...el cuerpo es un cilindro hecho de, de cinco columnas de, de pirámides... ...en este caso los nuestros son de, son de, cuatro, de cuatro alturas, de cuatro, de cuatro pirámides y se cierran con unas una chapitas, unos uno, una una pequeña tica con unas trompetillas en los, en los extremos, y el hilo pasa por aquí, por el, por el medio. No. Las pirámides son independientes, y eso se descubrió en el proceso de, de restauración, nadie ha descrito el sistema de, de fabricación de, lo, de, de, de este tipo de, de piezas. Cada pirámide es independiente y se va cosiendo con unas chapitas por el interior, que se, suelta, que se suelta por el interior. Aquí se ve perfectamente, está sucio todavía la, la pieza, pero yo creo que en la nueva, en la buena, la que ya está limpia, todavía se ven esas chapitas, es decir, las pirámides son independientes, se van cosiendo una a una con, esa, con esas chapitas y se y, se va, y, se, y se curva. Lo que quiere decir que alguien tendría que hacer las pirámides, no necesariamente el mismo orfebre que monta el, que monta el elemento. Y esto sí es interesante, desde el punto de vista de la, de la organización del trabajo. Yo estoy convencido de que hay gente que fabrica cosas en serie, que fabrica las pirámides, que fabrica las bolitas, las medias esferas, los gránulos, que son diminutos, son muy, muy pequeñitos, eso se compra el peso y el orfebre va montando con eso alimentos las diferentes joyas. Eso explica también que haya tantas paralelas y tantas similitudes entre las joyas de un tesoro y de, y de otro porque no lo iba a hacer todos los tesorillos, no lo iba a hacer el mismo orfebre, ni se iban a hacer en el mismo, en el mismo taller. Había más, más gente trabajando, ¿no? Bien, los paralelos sobre de este, de este tipo de piezas, pues ya los tienen aquí. Este es de, de Charilla, este es de Loja, el de Lorca, el de Lorca, además las piratas están montadas sobre un cilindro macizo. Sí, no, están, no, están, no están al aire. Estos son los de Castuela, que son prácticamente exactamente igual que, que los nuestros, porque el cierre son, son discos, mientras que los de Chadilla y el de Loja son una especie de, de esferas gallonadas. Aquí hay restos de, de, de pirámides de, que aparecen en un tesoro de, en, en Murcia. Y el man vuelve a tener tres piezas, aquí solamente he traído dos, exactamente iguales que las nuestras, la hizo el, la misma persona, el mismo orfebre, la misma altura, en la misma... La, la, el, el mismo tamaño son exactamente iguales. Bueno, otro tipo de, de elementos para engarzar son cuentas. Nosotros, de las cuentas esféricas de, de oro o, en, o plata sobre sobredorada, solamente tenemos cuatro, con lo cual debían de ser unas piezas bastante secundarias en la composición del collar o collares o lo que. O las composiciones que, que tuviera. Contrasta con, por ejemplo, el Castillo de Lucena, que prácticamente está hecho de esta, está compuesto de este tipo de, de piezas. Pero sí es, sí es, mmm, sí es bastante cercano a, a otros tesorillos como el de, como el de Charilla o el de Nueva, que tienen también muy poquitas cuentas de este, de este, tipo, con lo cual eran piezas muy secundarias. El tesoral de Lucena el que tienen aquí, ¿eh? que ya, lo, ya lo hemos visto, lo hemos visto antes. Y, mmm, en nuestro caso, no aparecen en la amarguilla, no aparecen, como así aparecen en otros otro tesorillos, cuentas labradas, como aparecen, por ejemplo, en, en Loja, está es el, el de Lorca, estos dos son del castillo de Lucena, o el, de, o el tesoro de, de Garrucha. Y eso es, mmm, bueno, pues, no, tiene, no quiere decir nada, pero bueno, quería señalar la, la diferencia, porque lo normal es que sí aparezcan cuentas labradas en esos, en esos tesorillos. Una de las singularidades del conjunto de la amarguilla es que hay un buen un buen número de este tipo de piezas que son separadores, separadores de sartas de, de cuentas, son todos iguales, se recuperaron 45, aparecen 40, están, hay 45 en el, en, en el tesorillo, pero solo se han podido recuperar en el proceso de restauración 10, porque el resto estaba en tan mal estado que restaurarlos significaba destruirlos por completo. Entonces lo único que se ha hecho con los otros 35 es mm, eh, conservarlos, darle un tratamiento de consolidación y guardarlo. No los vamos a exponer nunca, ni los vamos a manipular, ni nada, porque es que sencillamente se son se, se piezas muy pequeñitas. Tengan en cuenta que esto no llega, mm, puede tener medio centímetro. Eh, medio centímetro de alto, incluso menos. Son todos iguales, el cuerpo es, una, es un, un hilo de hilo de filigrana y luego los extremos son dos coronas de cinco bolitas. Las bolitas no son, están huecas y como ven aquí en este detalle, están hechas con dos semiesferas. Es lo que, lo que decía antes sobre, la, sobre las pirámides. Alguien tiene que hacer a la esferita? las esferitas. Las mmm, esferitas son de medio milímetro, me parece, o algo así. Sí, sí, la, estamos, estamos en... Ver las fotografías muy grandes, pero son unas piezas muy pequeñitas, muy pequeñitas, que si nosotros tenemos que manejarlas con con pinza. Bien, mmm, esto, ese tipo de piezas servían para separar sartas de, de cosas. En Tan solo el en orca, el, el tesoro de Lorca posee una, un, separadores de este, mismo, de este mismo tipo. Son exactamente iguales que, lo, que los nuestros. Más adelante sí hay separadores, sobre todo en el en el, esto es de, del tesoro de Costich, que es del tenedor del siglo XII, o incluso en, la, en, el tesor, en el castillo de Lucena que conserva toda una serie de separadores. A realidad son una cosa completamente distinta. Si las vamos desde el siglo XII hacia, hacia adelante, existen lo, los separadores, pero ya son cosas completamente distintas. Y en el mundo nazarí se convierten en otra cosa, algo muchísimo más, muchísimo más factuoso, mucho más, son mucho más grandes y son muchísimo más, más complicados. Pero sí sabemos que nuestros separadores servían para separar tramos de alejófares. Ahora diré lo que son los, los aljófares, Porque en algunos de ellos, y aquí traigo dos ejemplos, se, todavía se quedaban las perlitas, estas es son que son los estas perlitas de río, estaban pegadas por los productos de corrosión de la propia pieza metálica, estaban pegadas a, a ellos. Aquí tienen dos, dos ejemplos. No lo hemos restaurado, no lo hemos hecho absolutamente nada, lo hemos dejado así para, para mantener el, el dato. Restaurarlo significaba perder, irremisiblemente, el, el dato, ¿no? Bien. Esos haré. otra de las singularidades de la marguilla, es que mm, es el único conjunto que, que, que conozcamos que, que tiene tal cantidad, que, tal cantidad de perlitas. Tan solo Costich, el de Palma de Mallorca, tiene, una, tiene unas cuantas de cera, Pero, es que la marguilla tiene casi 500. Es decir, que mm, si lo ponemos en comparación, lo ponemos en, en conexión con el número de, de separadores, seguramente estas perlitas estaban separ, se, se, se, formaban sartas separadas por, eso, por esas piecitas, esas piececitas metálicas. ¿Cuántas y cómo? Eso no podemos saber. Bueno, luego está todo el conjunto de piedras naturales y piedras y, y cuentas artificiales. Pues bueno, aquí tenemos, aquí están todas las que las que tenemos. Aquí están la, el cristal de roca. Bueno, aquí se ha, se han, aquí se ha colado una de pasta de vidrio. El cristal de roca. Esto es vidrio azul, vidrio vidrio verde, vidrio negro, vidrio morado. Algunas que podrían ser fajenza. La fajenza es un material que se emplea desde la Antigüedad una especie de, de cerámica hecha de, de sílice o cuentas naturales de, de, de coral rosa tan solo no tenemos estas cuatro. Pero entre este conjunto así que aparece habitualmente, este tipo de piedra, aparece habitualmente en los, otros, en los otros tesoros, hay dos excepcionalidades en nuestro conjunto que no aparecen en ninguno de los otros conjuntos y que es muy difícil, por no decir imposible, encontrarlos no solamente entre los conjuntos de andalucía sino en los conjuntos orientales, ni entre, ni entre las joyas, ni entre las joyas sueltas. Son en primero... En primer lugar, esas, esas tres cuentas rectangulares, en forma de. como de pirámide, que están fabricadas en balistita, la balistita es un material que se utiliza desde, desde el calcolítico, es decir, desde el, desde el cuarto milenio antes de, de Cristo. En Zamora parece que había una, una, una mina de balistita y en Huelva también. Es decir, que es un material que, que, que se conoce desde antiguo pero no hay nada parecido en ninguno de los pasos, nada. Y evidentemente, como tienen tres perforaciones mm, transversales cada una, son cuentas para mm, una composición de tres vueltas. ¿Con qué piezas? Pues tampoco lo sabemos. Hicimos una prueba que era mm, ponerle separadores en cada uno de los, de los agujeros, pero no caben. no caben, con lo cual no puede haber separadores entre las cuentas de varicitas y, y otra serie de cosas. Podrían ser lo mejor parejo. Pues sí, a lo mejor, pero tampoco lo, tampoco lo sabemos. No hay paralelos, ya digo, de este tipo de piezas en ningún, otra, en ningún otro conjunto conocido ni entre las hojas sueltas de ningún, de ningún museo, o al menos nosotros no lo conocemos o no se ha publicado. Tan solo hemos encontrado un paralelo en algunas piedras talladas de, en cristal de roca, son piedras de anillo, ¿eh? son, gemas de, son gemas de anillo, son fatimías ya del siglo XI. Y la otra pieza que es absolutamente única, es esa cosa pequeñita, ahí la ven muy grande, pero en realidad esa pieza mide 6 milímetros de largo y 5 de ancho y unos 3 milímetros de grosor. Tiene una perforación longitudinal, con lo cual es una, piedra de, una pieza de, de engaste. Y plantea un pequeño enigma, plantea un pequeño enigma porque, bueno, ya lo ven, que eh, presenta... Mm, talla en forma de talla gema, le dicen los, los hemólogos, que hace que mm, se, le, se le biselen lo, las esquinas y crea un cuadrado contrapeado en la escala que es este. No hay nada parecido en la, en la joyería Andalucía, aquí solamente aparece una, con lo cual, si aparece aquí, debía de ser una pieza bastante, bastante significativa. Yo quiero pensar que de ella colgaba el colgante de la estrella, pero bueno, eso... No lo, pienso poner, no lo pienso poner nunca por escrito. <risa> Me ha quedado bastante comprometido. Pero el enigma que se plantea con esta pieza es que en el Metropolitan Museum de Nueva York se conservan una serie de, de piezas, de cuentas, que proceden de excavaciones en el este de Irán, de Nishapur, que su, que su estudiosa Marilyn Jenkins eh, plantea en una cronología muy amplia entre el siglo IX y el XII. Eso, me plantea una cronología, si no le va 12, no es muy comprometido, pero bueno. Lo que sí quiero que se fijen es que son piezas exactamente iguales a la nuestra. Esa, esta que es un poquito más larga, esta que es más cuadradita. También están hechas de cornalina, la pieza nuestra está hecha de, de cornalina, y demás. Con lo cual tenemos una pieza que está aquí y otra pieza que está mirando, Cronológicamente pueden estar muy, muy cercanas, pero geográficamente desde luego no. Podríamos concluir con esto que sí, que bueno, evidentemente hay un comercio y hay una coine, hay un, una comunidad cultural y de gusto y de, y de estilo que se, que se extiende por todo, el mundo, por todo el mundo, islámico, incluso por el Imperio bizantino e incluso por los reinos cristianos. Y demás. Eso está, está bien, pero tenemos otro problema y es que en Ucrania, en un yacimiento ucraniano perteneciente a la a la a a la cultura de Cherniakov que se extiende por Ucrania, Moldavia y la actual Rumanía. En Rumanía se conoce esta cultura como la Sintana de Mures, por la aldea donde se excavó el yacimiento principal. Y esta, esta, esta, este tipo, este, estas piezas, que son exactamente iguales, si se fijan, unas son más alargadas, otras son menos alargadas, pero son todas exactamente iguales, el mismo, el mismo tipo de talla de gema. El, la cultura de Cherníakov se se desarrolla en los tiempos pregóticos, pre pregermánicos, antes de las grandes migraciones de los pueblos germánicos hacia el, imperio, hacia el imperio romano. Y estamos hablando de una cronología del siglo II al V después de Cristo. Del siglo II, de, concretamente estas piezas, eh, están, mm, se sitúan entre el 300 y el 350 después de Cristo. ¿Cómo conciliamos esas cronologías? Aquí lo dejo. Pero no deja de sorprender que piezas exactamente iguales eh, aparezcan en un yacimiento del siglo IV, aparezcan en un tesoro de, de Andalucía, en el extremo occidente, que situamos, ahora lo diré, bastante después, o aparezcan en el extremo oriente 200 años después. Yo no tengo explicación todavía. Tendremos que seguir estudiando el tema porque yo creo que plantea un, ese pequeño enigma que habrá que, que resolver. ¿O no? Porque a lo mejor no hace falta, no hace falta resolverlo. Sencillamente hay que, que constatar el hecho. Bien, todo este análisis, ya que hemos terminado ya con el análisis de las joyas, ya nos cansamos más con este, este pedrerío y eso, lo que plantea es de, de cuándo es el tesorillo, porque además no tenemos moneda. Al no tener monedas no podemos decir pues son está ocultado en esta fecha porque la última moneda es del, del 947, pues antes del 947, después del 947 tiene que estar hecho. ¿Cuándo? Pero bueno, como no tenemos moneda, pues tenemos que irnos, hemos tenido que irnos a los, a los paralelos estilísticos. Y evidentemente, los parecidos con todos los, con todos los tesorillos que se han ido desplegando aquí, a los que hemos hecho referencia, los paralelos más cercanos son con los tesorillos califales, eso está claro, con Charilla, Loja, Lorca, Cortijo de la Mura y Ermita Nueva. Son todos del siglo, de, del siglo X. Y la mayor parte de, la mayor parte de ellos son, contienen monedas, todos estos tienen monedas, esto contienen monedas que... La, la última lo sitúa en los años de la Fitna. La Fitna es la guerra civil que puso fin al califato, que se desarrolla entre el 1009 y el 1013. Si los paralelos estilísticos evidentemente están conectados con estos tesorillos, nuestro tesoro, por paralelos, porque las racadas semicirculares son exactamente iguales que las del Cortijo de la Mora, y Cortijo de la Mora, la última moneda de 1013, y, si, y los otros paralelos están clarísimos que son con esas tesorillas. Está claro que nuestro tesorillo a de finales del siglo Es una típica ocultación de la época de la Finda. Seguramente hecho entre el 2009 eh, y el 2013 o inmediatamente posterior, pero para ocultar esa, ese, ese, ese conjunto de joyas, en esos momentos convulsos e inseguros, en los que todo el territorio andalusí estaba en, estaba en guerra. Ahora bien, ¿a quién perteneció este conjunto? Mi compañero lo desvela. Nombre y apellido no, ¿eh? <risa> Vamos a hacer una, una pequeña, bueno, una conclusión que hemos sacado nosotros después de estudiar todos estos tesorillos, que la verdad es más de decir que aunque es un trabajo de investigación del museo, nosotros hemos disfrutado con, con estas joyas y vamos, con todo lo que hemos estado viendo. Lo primero que nos queda claro es que las joyas para el mundo andalusí son muy importantes y además eso nos lo demuestran también las fuentes escritas. Numerosas veces también hacen referencia a la belleza de, de las mujeres, a la belleza, y las comparan con las joyas. Dicen que llevaban sus joyas, con lo cual las joyas tienen una gran importancia. También hemos visto que se hacían en talleres. Eso está claro que se tenían que hacer en unos talleres y que esos talleres tendrían que estar ubicados en algún tipo de ciudad que tuviese cierta prestancia, porque de aquí tenían que salir para el comercio, con lo cual se hacían en ciudades que tuviesen cierta importancia, imaginarnos Córdoba, el califato, la importancia que tenía, la riqueza que tenía para poder comprar y poder realizar esas joyas y luego también porque se situaban en ciudades que estaban en encrucijadas de caminos para poder sale, darle salida a un comercio. Si nos fijamos, Baena, Lucena, ermita Nueva, toda esta zona que hemos estado nosotros tratando, del sureste de Córdoba, de Jaén y de Granada, es una zona en la que tendrían que circular Talleres muy parecidos o un, un único taller, como hemos visto, por la semejanza de las piezas. Estos talleres no solo se dedicaban a fabricar las joyas, también las reparaban. En eso eh, este tesorillo ha sido fundamental. Hemos visto la reparación que habían hecho en la pulsera de oro y que eh, no hemos puesto otras por no extendernos tampoco en exceso, pero que también se ve en algunas brastias y en algunos alfileres. Por la fuente escrita sabemos que las personas que trabajaban en estos talleres solían ser... ...judíos o mozárabes... ...no tenemos ninguna evidencia arqueológica... ...de si esto era así... ...pero es lo que nos cuentan la, las fuentes... ...y las joyas, aparte de venderse... ...también se alquilaban... ...de hecho, Levi provençal nos hace un recordatorio... Eh, ...nos cuenta en, una, en un párrafo... ...cómo estas monedas eran alquiladas... ...había señoras que se dedicaban al alquiler... ...de estas joyas... ...y se tenía que hacer de una manera muy determinada... Podía ser por un máximo de siete días... Y las joyas tenían que ir perfectamente descritas, incluido su peso también. Esto quiere decir que en alguna fiesta, en algún motivo especial que se luciesen estas joyas, no todo el mundo iba a tener el poder adquisitivo para comprarlas. Por lo tanto, también se alquilaban. Entonces, ahora nos planteamos que un tesorillo con tantísimas joyas no, se ha, no ha aparecido hasta ahora. Lo de las tres arracadas es un caso único. En lo de los anillos también tantas lo de tantas brastes entonces lo que hemos pensado eh, Pepillo es que seguramente nos encontramos ante un ocultamiento que más de una persona privada a lo mejor se trataba bien de un taller o de algún sitio de estos que hemos dicho de algún que se dedicaban a alquilar las joyas más que a una persona en concreto de todas formas vemos que los tesorillos nos siguen planteando multitud de incógnitas pero que también yo Vamos, nosotros tenemos la certeza de que tenemos un patrimonio muy rico todavía por descubrir y que si en este caso tenemos la suerte de que vayan apareciendo en contextos arqueológicos, pues podremos, con la debida metodología, podremos dar respuesta a todas estas preguntas que se plantean ahora. Y bueno, hasta aquí nuestra charla. espero que hayan disfrutado, que les haya gustado y si tienen alguna pregunta que podamos responder, estamos encantados de poder resolverla, cualquier cuestión que tengan.